Ese proyecto nació de una idea común entre Manuel Guigón, el director del Museo Picasso de Barcelona, y, y yo, que soy especializada en el, en el cubismo, para quisimos rendir un homenaje a la figura excepcional de Daniel-Henri Kahnweiler, Kahnweiler como el gran mercante de Picasso, como mercante de los cubistas y promotor, del movimiento cubista, pero también como editor de los libros ilustrados más famosos del siglo XX. La historia del relato es una historia muy larga, porque corre a lo largo del siglo XX, porque empieza en el año 1907, cuando Kandailer encontró a, a Picasso en el famoso Bateau-Lavoie y descubrió Les Demoiselles d'Avignon, las Señoritas de Avignon y entendió que ya eh, estaba delante de un genio, de una personalidad excepcional. Y luego bueno, entabló también una amistad muy fuerte con Picasso y con todos esos jóvenes, porque tenían 20 años, ¿sí? tanto él como esos jóvenes artistas, y entabló una amistad muy fuerte con lo que, lo que se llamaban bueno, lo, los cuatro pintores de la Galería kant es decir, Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Léger, y apoyó toda esa producción cubista. Estamos ahora en la segunda sala de la, de la exposición, en la sala que reúne a los cuadros cubistas que pertenecieron a, a Kahnweiler y a su galería, bueno, vemos unas obras de Picasso, del Picasso del cubismo analítico de los años 11 y 12, obras casi abstractas, ¿eh? sin colores y muy geométricas, pero también vemos a los cuadros los paisajes de Georges Braque del año 1908, que fueron consagrados como los primeros paisajes cubistas. <música>